Apa, dime tú. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me pusiste tomini, ni, ni, ni, ni, ni? pero yo cuando te falte Si has... sí. No me vuelvas a decir tom, mam, mam, mam, mam, sí. pero qué tiene de malo no entiendo. Apa. ¿Sabes lo que es ir a la escuela llamándote así? Llamándote cómo? Jajando manches ese wey se llama minacio Digo, pues como le hacemos chavalón, llévame al registro civil. Va. ¿Y cómo te vas a poner? Tomuy. <risa> Vamos pues. Después de un largo papeleo. Check the mic and make sure it sound right, <risa> Nuevo nombre nueva vida. Hola, ¿cómo te llamas? Tomuile. Mucho gusto. Yo me llamo Pirruibacio. Pirruiquile. Hola chicos. ¿Cómo se llaman? Pirruibacio. Qué feo nombre, jaja. Ja. Hola nena. Yo me llamo Tomuile. Ches nombres feos de no manches. Vámonos, Pinal Smith. Italia.